noche, eh, terminamos el, la operación que estábamos haciendo en conjunto con Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos de la Policía de Mendoza y el Cuerpo de Aviación Policial de, de, de la Policía eh, en conjunto con bomberos voluntarios de La Valle, Las Heras eh, que se encontraban también en el lugar trabajando habiendo quedado en la zona con eh, un incendio contenido, sin llama libre, y ahora en la mañana la gente del plan provincial está haciendo un recorrido luego de una noche de, de, de guarda de ceniza, están haciendo un recorrido por el lugar y eh, viendo si hay todavía algún tipo de resto carbonoso que pueda eh, que pueda tomar con viento y con la temperatura, que pueda tomar un reencendido nuevamente. Situación que esperamos que, por supuesto, que no ocurra. Pero, en principio, el fuego quedó contenido en, en, ayer en la noche. ¿no? Perfecto. ¿Alguna eh, evaluación en cuanto a superficie? ¿Qué, ¿Cuál es la superficie afectada? ¿Cantidad? Bueno, se está hablando que aproximadamente, porque hay que, hay que ver luego en la carta satelital, ver, pero han sido aproximadamente entre 70 y 80 hectáreas las que fueron afectadas, que más allá de que el número este resulte o chico o grande, según cómo se lo vea, la importancia, la importancia de nuestro trabajo el día de ayer fue evitar la propagación de ese incendio que, estaba en, eh, que era un incendio totalmente descontrolado, con condiciones de mucha temperatura y además con viento que favorecía, eh, vuelvo a decir, la propagación y bueno lo que logramos es precisamente de que no tomara, no siguiera devorando superficie de, de, de, de monte nativo